Comenzamos con el trailer de Fortnite. Vamos a ver qué ocurre esta temporada con Marvel. Por fin, un traje de Iron Man. <ríe> ya, esos son trajes de la temporada. <ríe> LOL, la chica Hulk. Cool. <ríe> ¿Qué pinta aquí? Wow, lo ves, no. Guapísimo. Thor. Vale, pero un Thor de verdad. Cruz. Doctor Doom. Guapísimo el Doctor Doom, eh. Guapísimo eso, eh. Mierda, sigue estando la escopeta de carga, tío. De verdad. ¡Oh! Tormenta. Guapísimo. Galactus, guapísimo. Not bad, not not fucking bad. He perdido todos mis oh. recuerdos, pero sé que traje a estos poderosos héroes para defender nuestra realidad. El punto más alto de esta tierra tan extraña es donde debemos prepararnos para enfrentarnos a él. Galactus, Galactus. Galactus. el devorador de mundos, guapísimo Galactus, tío. Somos Storm Iron Man Mística <risa> Doctor Doom Doctor Doom en la polla tío Wolverine y soy Groot Nuestra guerra <risa> más decisiva comienza ahora exploraremos estas tierras recuperaremos nuestros poderes y recobraremos nuestros recuerdos. Unidos a nosotros juntos. Eso tiene que ser un modo de juego. Espero que eso no sea así. Espero que no sea así. Wow, espero que no sea con armas. Madre mía, compramos el pase, gente. No es como empieza, sino como acaba. A ver cómo acaba la temporada. Dios, eso me gustaría tirarlo, pero a fulete, eh. Si ya tienen camas chiquitos, A ver dónde. ¿Dónde podemos tirarlo? A ver, bueno, o podemos matarlo. ¡Pum! ¡Pum, bro! ¡Pum! Te partieron la face. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, Dios! Me llamaban Papajigo el sniper de élite. ¡Wow! Eh, ¡Wow! bueno. ¡No! ¡Qué coño! ¡Wow! ¡Ni le ¡Ni le da! ¡Ah! Los peces, bro, los peces. Los pececitos, güey, los pececitos, pendejo. <risa> buena rotación que nos hemos metido, eh. Buena rotación que nos hemos metido. Primera partida del competitivo ganada. <risa> ¡Ay! Ha sido buena, ha sido nice, eh. ¿Qué cojones? ¿Qué ¿Cojones era eso? ¿Qué ¿Cojones era eso, tío? ¿Qué? ¿Cojones era Peta de corredera, ¿sabes? <risa> <risa> Historia de la origen, tío. Pobrecillo, esto era da Daniel Leopard, Que loco. Se le ha ido la, la cama <risa> Me falta la polla, la polla, eh. El serma es genial, tío. Hostia. ¡Qué puta calidad, hermano! Quiero matarlo con esto, tío Bueno, sí, me deja, claro ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Le pasa a la peña jugando, tío cojones le pasa, tío? Muchísimas gracias por ese mega follow. Arigato cosa de mal, Satus. Eh, juego solo. O sea, juego solo. Mis gameplays son solo, básicamente. Pero tengo partidas privadas que... Pues sí. Tengo partidas privadas que las voy haciendo de forma progresiva, obviamente. mucho Mucha munición, tío ¿Qué cojones, tío? Tenemos que reventarle a ese pibe ¿eh? Este me está tirando, hermano ¿Qué cojones? ¿Me, me está rayando tela? Vale Paranoia, eh Ah, vale, entiendo ¿Qué coño? ¿Cómo quedan estos dos? Están ahí súper ratillas Yo solo quiero tus materiales, crack Qué deck. os creéis ¿Os queréis creer que veo el de abajo, güey? ¿Qué cojones hacen, tío? Me quedo súper loco con la piña, ¿eh? Últimamente Tiene que estar aquí, bro ¿Qué van a hacer? cara? ¿Y cómo lo harán, sabes? Para sobrevivir aquí, bueno, hacer algo aquí No sé por qué no suben, su, su razón tendrá O sea que Si no sube, vamos a tener a nosotros que bajar Hostia. Cuidado, cuidado, que este quiere coger el high ground, ¿eh? Buah Ha cogido el high ground de putísima madre, de verdad, ¿eh? Ha cogido el high ground brutal, vamos. ¿no? Coño. ¿Infinito? Qué guapo esto, o sea, guapísimo, eh. Qué guapo, hermano. Hostia, está ahí, eh. ¡Oh! ¡Qué guapada, loco! ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! <ríe> Partidaca con efectos especiales de Marvel, tío. ¿Qué más queremos? <ríe>